Nosotros ahora en este momento a tratar con ustedes, así que bien pendientes, queremos ver sus comentarios y qué opinan sobre este tema que tiene días y días, días, y días en la palestra, la elección o selección de un fiscal electoral. A propósito... Eh, ¿De quiénes son estos candidatos propuestos para ser el fiscal electoral? Ayer miércoles el Partido de la Liberación Dominicana, el PRM, durante el diálogo eh, que se realiza en el Consejo Económico y Social, consensuaron una terna de dos personas, de donde saldrá el próximo eh, y exigido socialmente a voces fiscal procurador electoral, Jonathan Baró y Gisela Cueto. Jonathan Baró Gutiérrez es el actual Procurador General de la Corte de Apelación, titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal, como segundo incumbente, funge como Procurador adjunto. Eh, dentro de sus funciones tiene dirigir las investigaciones y promover el ejercicio de la acción pública, por sí eh, o por intermedio de los Procuradores Generales de Corte de Apelación a su cargo. En todos aquellos casos cuyo conocimiento en primera instancia corresponde conforme a la Constitución de la Corte de Apelación. En el caso de la señora Gisela Cueto, es actual Procuradora Adjunta para Asuntos Internacionales del Ministerio Público. También han desempeñado funciones en el ámbito público como Secretaria del, tes del Tesoro del Ayuntamiento de Luperón Puerto Plata, encargada de corrección y redacción de proyectos de ley de Cámara de Diputados y jueza honorífica de la Junta Electoral del Distrito. Eh, ahí podemos ver a, a la señora Cueto, eh, también al señor eh, Baró. Y dicho este planteamiento de los dos posibles, eh, los dos candidatos, uno de ellos posiblemente sería elegido, recordamos eh, la pregunta del día, nosotros vamos a hacer algunos comentarios en relación de esto. ¿Considera usted que la escogencia de un fiscal electoral garantiza la credibilidad de las elecciones del próximo domingo? ¿Qué usted piensa? Mire, Ante todo esto, eh, nosotros pensamos que es necesario la escogencia de una persona eh, de alguna forma independiente de los partidos políticos eh, para que pueda ser eh, fiscal, para que pueda velar todo este tema de las elecciones de este domingo 15. Debemos de recordar que una de las eh, situaciones que se presentaron con el rol que debía de llevar la procuraduría en ese momento del 16 de febrero fueron ineficientes en todo el sentido de la palabra denuncias de que no respondían a los llamados de que no cumplieron con el trabajo para el que supuestamente eh, se debían de estar o el cual debían de realizar otra de las cosas que se han dado en torno al tema del fiscal electoral es la propuesta que en un momento, hace unos tres días, hiciera el PRM de Jenny Berenice, a la que ella declinó antes de que se hiciera formal. Eh, otra de las cosas ya es, eh, podría ser eh, nosotros medir la eficiencia y eh, básicamente esa es la pregunta del día de cómo va a ayudar a que haya una gente o un grupo de gente encabezado por uno ya en este caso que sea una de estas dos propuestas eh, en qué nivel va a repercutir de que tengamos una persona independiente de que las denuncias se reciban de que todo esto que tiene que ver con una fiscalización de los procesos electorales en nuestro país pues pueda ser beneficiosa bueno ya para estas elecciones de, de, de, del 15 de marzo pueden elegir un fiscal eh, electoral pero no tendría las estructuras ni las herramientas para poder ejercer una función con eficiencia en estas elecciones. ¿Qué es lo que se persigue con esto, con esta figura? Que cualquier anomalía que hayan antes, durante y después del proceso electoral, pues se tenga una un espacio donde acudir y presentar eh, cualquier denuncia con, con pruebas, como es legal ¿verdad? A, a, a los casos electorales en este caso ya ha elegido el fiscal electoral, entonces tendría la misma, la misma autoridad de la junta que organizar Todas estas estructuras a nivel nacional, sí. ¿verdad? Porque en cada una de las juntas municipales debe de existir un fiscal electoral para poder eh, dar respuestas a, a las necesidades que se presenten y también a las denuncias que lleven los electores o los ciudadanos cualquiera. Es importante que cada una de estas cosas están encaminadas a ir organizando lo que debió de estar organizado. Sí, terrible. Ir organizando elecciones responsables, elecciones diáfanas, y que también haya régimen de consecuencia, porque continuamente se vive violando la ley electoral, se vive violando esa ley que también es joven, tiene muchos... Eh, eh, artículos que han sido modificados, otros están por, por desarrollarse. Es decir, que estamos frente a una situación que lo mejor es, entre todos, aunar esfuerzos y permitir que las elecciones sean limpias. Mira, eh, hay que recordar que la, una de las denuncias que diera participación ciudadana como observador es la incompetencia de la Procuraduría en esa fiscalización, ellos mismos hacían la prueba y veíamos al director ejecutivo decir, nosotros pusimos personas a llamar llamábamos hasta cinco veces y nos respondían y la Junta te decía y la misma Procuraduría, mande sus denuncias pero ajá, si no le dan cabida y no responden y no le prestan la atención, ¿qué sentido tendría? Eh, o sea no tiene ningún valor que tú tengas un fiscal ya sea independiente y eso es importante que dice, si no cuentas con la estructura, estamos a ley de tres días eh, y no, o sea, no tenemos, eh, entendemos que no tienen la estructura montada, la capacidad para dar respuesta a eso. Por eso se pide que sea independiente también, porque si no es independiente, ¿de qué vale? Bueno, eh, es una pena que yo tenga que decir esto, <risa> no, pero no va a pasar nada. No, eso es así. No va a pasar nada, porque lo primero que usted tendría que tener es un fiscal. Eh, una persona en cada recinto electoral Y eso es prácticamente imposible ¿Ustedes saben por qué? Porque ¿qué resulta? Que una vez se conoce Dónde está por ejemplo la policía electoral Que está dentro del recinto, no fuera Dentro del recinto, no fuera Que yo no sé, yo no entiendo o sea, dentro del recinto hay cinco y seis policías Pero en el entorno no hay ni uno ¿Y qué resulta? ¿Qué hacen los partidos? Lo estoy diciendo porque yo conozco cómo se maneja eso y lo he visto. ¿Qué hacen los partidos? Que cuando no pueden hacer eh, eh, eh, la compra, cuando no lo pueden dar los chelitos a la gente, ahí en el centro ponen un, un satélite, es decir, buscan una casa cerca del, del colegio electoral, ahí se juntan dos o tres dirigentes, ¿y qué hacen los otros dirigentes? Que mandan a la gente a esa casa. Y tú vas a esa casa con un policía y se mueven y se van a otra casa, porque es una cuestión que ya está enraizada, en, en, en, si se quiere, en la cultura dominicana. Y es una pena uno tener que decir esto. Y ojalá eh, estos fiscales, que entiendo han sido de consenso, puedan hacer un trabajo. Pero yo soy escéptico con esto y entiendo que no va a pasar absolutamente nada. Primero, porque ya el compañero Fulvio decía, no hay una estructura. ¿A quién usted va a utilizar? A, a los fiscales que están ahora, que, que según eh, eh, las denuncias que se hicieron anteriormente, todos fueron colocados. Bueno, no todos, la mayoría fueron colocados. Que realmente, recuérdense que lo que pasó con Edith Febles, que había denunciado el concurso y mencionó los nombres de los fiscales que supuestamente y la sacaron. iban a ganar. Y justamente así mismo fue. Y la, y, Entonces, y la no hay una confianza real del Ministerio Público para perseguir este tipo de delitos. Además, ¿Cuál es la prueba que tú vas a tener para eso? Si la persona a la que supuestamente le están comprando el voto eh, no lo admite, Mira, o sea, ¿qué no hay, tú vas a hacer? No hay nada más bajo y burgal, antidemocrático una y pena, daño que se le hace a un país esta compra y venta de votos. Porque hay dos actores, el que vende el voto y el que lo compra. Ahora, yo creo que... Si buscamos culpables, se supone que quien anda buscando comprar un voto para que usted supuestamente vaya a votar por esa persona, entiende que no tiene ni la más mínima capacidad de que un ciudadano pueda libremente ir a hacer el sufragio por usted. Pero no solo eso, o sea... El tema de comprar una conciencia. A mí me parece que quien vende el voto no tiene conciencia porque si la tuviera no lo hiciera. Entonces esto es un problema profundo que tenemos en nuestra sociedad. Ese tema de compra y venta de voto que debe de ser bien sancionado. Pero tú sabes que los que votan por conciencia son una minoría. Yo quisiera, y ojalá tú puedas hacer ese ejercicio el domingo, que tú vayas y te pongan alrededor de no, un colegio electoral para no que va. tú veas el tigueraje dominicano. Incluso hay un libro de un psiquiatra dominicano que escribió que dice la cultura del tigraje dominicano. Señores, hay que ver lo que es el dominicano el día de las elecciones. Pero yo van no, donde yo, ti, yo, por ejemplo, tú ves la gente que va lo donde ti, tú, tú, uno eres, tú eres la dirigente del PLD, y van donde ti y te dicen, Carolina, dime que lo que dame lo mío que tú sabes que yo soy tuyo yo estoy contigo ¿con las quién que antes, ¿Qué nos vamos? Que pero cuando llega Fulvio que es un dirigente del PRM van esa misma gente y tú te quedas así mirándolo Dice, dices es verdad lo que está pasando pero yo creo que la y mayoría y van donde Fulvio le dicen el mismo cuento que le dijeron a Carolina pero van donde a mí que soy un dirigente por ejemplo de Lanza País y entonces eh, me dice lo mismo. Eh, Yerian, eh, tú sabes que estamos contigo. Mira, este grupo. Yo este creo de nosotros. Difiero de ti en la parte de la votación por conciencia. Yo creo que la mayoría del pueblo dominicano vota por conciencia. Esa parte de tigraje que tú ah, mencionas, bueno, entonces, de acuerdo a los estudios, uh -huh. no influyen, no influyen como se cree que se influye, eh, que influye tanto. Ah, bueno, Eso no, no de... pasa. Eso no pasa de un 4%. Ah, ok. Entonces, el Dali eh, eh, lo ganó con un voto consciente. El, el, el, no, no, no. El 63% no es no, no, voto Es eh, eh, otra cosa lo que pasa allá arriba. Ah, ok. Lo que pasó arriba. Pero supón tú, entonces eh, que el PLD. Yo estoy, yo estoy hablando. De, y si el PLD gana la mayoría del municipio, no, es un no, voto consciente. Yo, no, no, no. Yo estoy hablando. fuera la palabra. Fuera, no, no, no. Es que son cosas diferentes. Ah, okay. Yo me estoy refiriendo a ese voto que hay que comprar. El. Eh, los estudios estadísticos que han dicho sobre los votos que hay que comprar no pasa de un 4% en la posibilidad de compra y de venta. Ah, pues entonces no tiene, eh, no tiene Se no le tiene ha dado más, más, más publicidad que otra cosa. Eso no pasa de ahí. Ah, pues de entonces, a los atención, atención. Fulvio Ureña acaba de decir que el voto que he comprado no, no, no representa más de un 4%. Lo que significa eh. que el lunes. Si el PRM no gana la mayoría no, no, de los votos, no aquí, es que Es diferente no que, es que, dif es que es diferente el enfoque. Pero no entiendo porque sí, es... no, es totalmente diferente. Pero si no representa más de un 4%, es que, por ciento... el que yo diga que no representa más de un 4% no quiere decir que no pueda ser utilizado para eso, para buscar eso, que tal vez se necesite para ganar, ¿tú ah, me uy. entiendes? Son cosas totalmente diferentes. Bueno.